Bienvenido a este curso de EDUC 8022. Es un curso que trata sobre la teoría y la práctica de la educación a distancia. Y ya que el curso trata sobre el tema de la educación a distancia, que no, eso implica que no solamente vamos a hablar sobre ella, sino la vamos a vivirlo también, esta educación a distancia. Este, dentro del curso nuestro, este, tenemos un proyecto y en ese proyecto, pues, este, está este, relacionado a un proyecto, o es el proyecto del de de Río Piedra. Y está dirigido hacia las agencias de gobierno. Así que vamos a tener la tarea de construir sus guías de curso. Pero aparte de esa este, construcción de la guía pues, vamos a tener una serie de lecturas que vamos a leer y discutir de tal manera de que tengamos esa buena formación teórica y también este, práctica en la construcción de esa, de esa guía. Eh, si tienes dudas, y van a surgir dudas, porque cuando hay proyectos de construcción de esta naturaleza, pues ahí este, este, surgen dudas y cuestionamientos, pues vamos a tener ahí un grupo de WhatsApp para este, comunicarte, puedes comunicarte por correo electrónico, mensaje de texto, puedes hacer llamada telefónica, hay foros dentro del curso, para este, que tenemos para ir construyendo este, los manuales y vamos a tener reuniones virtuales. Así que hay múltiples formas de uno pues clarificar eh, las tareas que tenemos ante nosotros. Este, en el primer modo, en la introducción, pues para los que no conocen a Mur pues uno toca el titular, en ese primer módulo y eso luego este, va a permitir que aparezca esta herramienta de Big Blue Button y por ahí es que se entra y ahí es donde vamos a tener nuestra primera reunión. Así que lo espero.